We'll going to go Lejos de un pueblo cediendo, buscando energía al error y cobardía Contemplo tu rostro tan puro y brillante, quisiera poder volver a renacer Ángel del cielo, acércame al perdón, todas las almas buscan al amor Hay frío que mata una voz de soledad. ¿Quién no estará dispuesto a comenzar? Fuimos a un mundo que Dios no permite. Te espero con paz de alma y corazón Vi que tantas veces y si temo al rencor Ángel del cielo acércame al perdón Todas las almas buscan al amor Acércame al perdón Todas las almas buscan al amor Dame una mano y no huyas de mí Hay frío que mata una voz de soledad Ángel del cielo, acércame al perdón Todas las almas buscan al amor Dame una mano y no huyas de mí La voz de soledad.